La magnitud-longitud es la más elemental para nuestro alumnado. Es la primera con la que se suele empezar a trabajar en todas las etapas de educación infantil y primaria. Esto se debe a que es muy evidente que las niñas y los niños evidencien en su propio cuerpo cómo crecen y cómo les crece, por ejemplo, el pie. Lo primero que debemos conocer a la hora de trabajar la magnitud-longitud es que no es lo mismo longitud que distancia. Entendemos por longitud la dimensión de los objetos, mientras que la distancia es el espacio vacío que queda entre dos objetos. Tenemos que tener en cuenta estas dos definiciones porque no son las mismas las actividades que hay que plantear para trabajar la longitud que para trabajar la distancia. Creo que con un ejemplo se va a ver mejor. Si yo lo que quiero saber es cuánto de alto es un edificio, lo que estoy calculando es su longitud en cuanto a altura. ¿Por qué? Porque tengo algo físico sobre lo que apoyarme y ver cuál es su medida. Sin embargo, si lo que quiero saber es ¿A qué altura está un helicóptero volando? Ahí no tengo nada físico sobre lo que apoyarme, lo que hay es un espacio vacío. Entonces lo que hablamos es de distancia desde el helicóptero hasta el suelo. En el caso de querer medir eh, cuánto de separado están dos objetos que están en el suelo, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en el salón y quiero ver cuánto de lejos está la televisión, ¿de acuerdo? Pues eh, aquí, aunque yo me apoye en el suelo para poder ver la distancia a la que está la tele, lo que estoy calculando es distancia. ¿Por qué? porque el suelo me sirve como apoyo pero realmente no es el objeto del que estoy calculando la longitud. Entonces en este caso lo que veo es la distancia que hay desde mí hasta la televisión. Para preparar actividades que trabajen tanto la longitud como la distancia tenéis que tener siempre en cuenta las diferentes etapas en el aprendizaje de la medida que ya vimos en el vídeo anterior. Tenéis que preparar actividades que pasen por todas y cada una de ellas, no dejando atrás ninguna. Si entramos ya de lleno en el trabajo con la magnitud-longitud, lo primero que tenéis que hacer es trabajar la conservación de la longitud. Y me estaréis diciendo, Isabel, ¿en qué consiste la conservación de la magnitud-longitud? Pues hablamos de conservación de magnitud cuando aplicamos transformaciones a algún objeto y su longitud permanece invariable. Por ejemplo, esto es un trozo de cable de fibra óptica que Pompón nos ha roto. <risa> Pompón es la estrella invitada del vídeo anterior, no sé si os acordáis de él. Pues si yo tengo este trozo de cable... Su longitud es la misma si lo presento así que si lo presento tal que así. Sin embargo, el alumnado va a pensar que esto es más corto que esto. Entonces, vuestro trabajo como maestras y maestros es enseñar que la magnitud-longitud no varía independiente de la, independientemente de la forma en la que presentemos el objeto. Otra de las cuestiones a tener en cuenta cuando trabajamos la conservación de la longitud es que nos es indiferente considerar esta longitud así, tal cual, de este elemento, o... Considerar que la longitud no varía si yo corto el elemento en dos y mido las dos partes. De hecho, hemos hecho una copia para demostrarlo. Bueno, está un poco, pero como veis, pues da lo mismo considerar las dos partes por separado y sumarlas que unirlas. El siguiente paso será trabajar con unidades de medidas no convencionales, por ejemplo, el palmo, el pie pues un folio, un bolígrafo, una libreta o cualquier objeto que tengamos a mano y que sea familiar para nuestra alumna En este punto es importante saber diferenciar la longitud del propio objeto que el objeto como unidad de medida. Voy a explicarme con un ejemplo. Si consideramos esta caja como unidad de medida, lo siento por la publicidad, pero es lo que tenía más a mano aquí, cuestiones de mm, ser profe y hablar mucho, eh, podemos ver que eh, la caja tiene dos cosas de las que podemos considerar su longitud, que es esto y esto. Bueno, también esto, pero en este caso es como que es muy estrechito y no lo vamos a considerar. Lo primero que vemos es esta parte y esta parte, ¿de acuerdo? Esas son sus dos dimensiones, esas son sus dos longitudes. Sin embargo, cuando yo voy a medir, solo voy a considerar una de ellas, y va a ser esto, y esto va a ser la unidad de medida. Al trabajar con estas unidades de medidas arbitrarias, el alumnado irá viendo que la cantidad de longitud de los objetos va a ir variando dependiendo de quién realice la medición. Entonces, tendremos que ir haciéndoles entender la necesidad de introducir medidas que sean comunes para todo el mundo, para quienes estamos dentro de la clase y para quienes estamos fuera también. Comenzaremos entonces con el trabajo con las unidades del Sistema Internacional. Desde un punto de vista didáctico, no es recomendable introducir las definiciones de las unidades del Sistema Internacional en los primeros cursos de educación primaria. Bueno, ni en los primeros ni en los últimos, porque incluso hay adultos que no somos capaces de entender lo que quieren decir. Me refiero a definiciones del tipo el metro es la distancia que recorre la luz en un intervalo determinado de tiempo. Sí que es importante, en cambio, que el alumnado conozca lo que es un metro en físico. Para la enseñanza de las medidas convencionales de longitud, es importante que empecemos a introducirlas por aquellas que el alumnado tenga como más cercana, que les sea más fácil vivenciarlas. Y luego ir introduciendo los múltiplos y los submúltiplos que sean menos comunes a ellas y a ellos en la vida cotidiana o que quizás no los puedan experimentar o manipular tan fácilmente. Por ejemplo, es posible que nuestro alumnado pueda hablar de kilómetros porque es algo que va a escuchar a su alrededor continuamente. Sin embargo, nosotros nos referimos a que no mencione la unidad de kilómetros, sino que realmente entienda cuánto es un kilómetro. De hecho, seguro que a vosotras y a vosotros también os pasa. Vamos a hacer una prueba. Parad el vídeo, cuando yo termine de hablar, y abrid las manos lo que consideréis que es un metro. Cuando la tengáis, dejad las manos quietas e intentad que alguien os mida esas manos o coged algo que pueda medir la distancia entre vuestras manos. ¿Cuánto de muchos os habéis acercado? Ahora sí podéis ser conscientes de si entendéis o no qué es un metro y de cuánto de cerca estáis de comprender la magnitud-longitud. Dentro del aula, las unidades más comunes a trabajar van a ser el metro, el decímetro y el centímetro. Y posteriormente iremos dando paso al resto de unidades. Durante el trabajo con esta magnitud y con estas unidades de medida en el aula, tenemos que hacer ver al alumnado lo especial de estas unidades que es que tenemos que agrupar o desagrupar de 10 en 10 para realizar los cambios de unidades, que viene a ser algo parecido a lo que hacemos en el sistema numérico decimal, en el que utilizamos cotidianamente. Además, tenemos que acostumbrarles a utilizar la unidad de medida más adecuada dependiendo del objeto que vayamos a tratar. Y quizá esto, la mejor forma de empezarlo, es haciendo estimaciones antes de introducir propiamente la unidad de medida. Más adelante dedicaremos un vídeo expresamente a materiales y recursos para trabajar las distintas magnitudes. Sin embargo, voy a poneros aquí un ejemplo de cómo ver, por ejemplo, esta descomposición. Con las regletas de Cuisiner sabéis que las regletas de 1 miden un centímetro de lado y podemos ver que 10 regletas del 1, bueno, si no se me ha desplazado ninguna un poco, 10 regletas del 1 vienen a medir exactamente lo mismo que una regleta del 10 que concretamente mide un decímetro de largo. En el caso de tener 10 regletas del 10 o 10 regletas naranjas, que miden cada una un decímetro, podríamos comprobar que tenemos un metro en concreto. Durante el trabajo con la magnitud longitud pueden surgir numerosas dificultades. La primera de ellas ocurre al comparar dos objetos de manera directa. Como podéis comprobar, estas dos barras son exactamente iguales. Sin embargo, nuestro alumnado puede no saber que para comparar las longitudes tenemos que ver que empiecen en el mismo sitio. Y, bueno, pues si no empiezan en el mismo sitio, se van a fijar en el extremo final y van a llegar a la conclusión de que la de arriba es más larga que la de abajo. Otra de las dificultades surge al no conseguir separar la forma de la magnitud que estamos considerando. Es decir, lo que he contado al principio del vídeo, que van a ver que esto es más largo que si presento el trozo de cable pues en otra forma. Otra de las dificultades ocurre con la otra conservación de la magnitud-longitud, es decir, cuando recortamos y pegamos trozos de cualquier cosa. Y si en vez de trabajar longitud hablamos de distancia, pues las dificultades surgen sobre todo cuando consideramos objetos interpuestos entre los dos objetos que queremos medir. La primera dificultad al trabajar la distancia entre dos objetos viene porque el alumnado reconoce el primer objeto y el objeto interpuesto y se olvida del segundo objeto. Entonces calcula la distancia desde el primer objeto al objeto interpuesto y no la del primer objeto al segundo objeto. Por ejemplo, si quiero considerar la distancia entre estas dos barras con mi cara en medio, evidentemente es un ejemplo un poco raro, pero es lo que nos da la cámara con dos manos, pues el alumnado va a considerar la distancia desde esta regleta a mi cara y se va a olvidar de esta segunda regleta. El siguiente paso en la comprensión de la distancia vendrá cuando el alumnado considere la distancia entre estas dos barras, pero piense que así hay menos distancia que así porque mi cara pues se considera parte del recorrido y no parte del hueco vacío. Bueno, y esto es todo lo que teníamos que contaros acerca de la longitud. Iremos profundizando un poco más en este aspecto en los próximos vídeos.